Muy buenas a todos caballeros y bienvenidos a mi primer vídeo en el cual os voy a comentar un poquito sobre mí Y pues bueno, mucha gente me está diciendo que me abre un canal de YouTube Y la verdad que es una idea que he tenido en mente durante bastante tiempo Así que he decidido seguir el método Lean Startup Y me he pillado lo que viene a ser Bueno, espérate que os lo muestro Me he pillado eh, lo que es la cámara que estáis grabando Dos foquitos, el micrófono, ping, ping Y la cámara esta que es la Canon G7X Que yo que sé, dicen que es la cámara YouTuber por excelencia Así que he decidido pillarme La voy a volver a poner esto aquí y pues bueno, os comento un poquito sobre mí. En un principio este setup me lo he pillado aquí para casa, pero bueno, la gran parte de los vídeos los haré fuera. Así que bueno, eh, yo soy Sergi, tengo 19 años y actualmente estoy trabajando dentro del sector inmobiliario y eh, vendo propiedades de banco a nivel nacional, tanto de mayorista como de minorista. Y pues bueno, principalmente ahora mismo me trato del... Eh, mi trabajo principal es el trato de inversores en propiedades de baja capitalización, ya sea de a lo mejor eh, de 30.000 a 30.000 euros o luego también locales que se convierten en viviendas y más y Pues bueno, creo que es un sector interesante para... Eh, poder hacer vídeos y demás, aparte de ello pues también estoy estudiando en la universidad, estoy ahora mismo en marketing y publicidad y pues bueno tengo algún que otro negocio online, de tiendas online, de, de productos de e-commerce, alguna de esta de dropshipping y por intentar pues he intentado ser de todo, he intentado ser jugador de póker, pianista, eh, deportista, de todo el caso es que al final eh, por lo que veo voy a acabar en youtuber, pero bueno, no me disgusta así que nada, esto es un vídeo así un poquito para romper el hielo y demás, eh, ya iréis viendo más vídeos y, y también de más calidad porque me tengo que pillar un micrófono para esta cámara para cuando grabe fuera Y pues nada, el siguiente vídeo será, yo creo, eh, mostrándoos cómo es un día en mi trabajo Y os mostraré una propiedad que es bastante interesante ¿sale? Que vale como 5 millones y pico de euros que está aquí en el centro de Madrid Así que nada, eh, en principio eh, esto es un poquito así para romper el hielo y demás Es mi primer vídeo, ah, eh, yo creo que con esto ya me he presentado, me habéis conocido bien Como veis hablo bastante rápido porque pongo algo nervioso con la cámara Pero bueno, no pasa nada Así que nada, caballeros, nos vemos en el próximo vídeo.